Hola. Bueno, vamos a, dar, a hacer un ejemplo eh, de cómo entregar una tarea utilizando la opción de enviar una foto a través del Classroom. Entonces vamos al Classroom, en este caso vamos a cambiar de materia, vamos a Educación Artística, vamos a la parte de Trabajos, vamos a elegir esta parte de sonidos donde acá hay una tarea un similar a lo que vimos en economía política y vamos a hacer clic en agregar trabajo bueno habíamos visto la opción drive ahora vamos a ver la opción eh, cámara y acá vemos que hay tres opciones bueno grabar un video, creo que todos lo entienden tomar una foto que es la que vamos a elegir o escanear qué es esto de escanear después vamos a hacer un video. es cuando yo quiero sacar varias fotos y después me las junta todas en una en un archivo pdf que si no saben qué es es un documento donde simplemente es muy fácil navegar las páginas o fotos que yo voy sacando en este caso vamos a hacer una foto apunto bien lo que yo quiero hacer esto es un sol solamente es un ejemplo, saco una foto a mi cuaderno con la respuesta a la tarea que me han pedido, la saco, tildo y vemos que la va a subir. un archivo como foto una tarea como foto perdón